Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a América Directo, el programa que informa de los, sobre todo de los dislates del marxismo cultural a un lado y al otro lado del Atlántico. Y ya sabemos amigos que desgraciadamente prácticamente toda Hispanoamérica está en manos del marxismo y aquí en España también. Por eso tenemos que informar ...de los que los medios de comunicación pues no informan. Para el programa de hoy tenemos un invitado especial, a nuestro venezolano de cabecera, al venezolano de moda... ...a nuestro querido Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches, don Pedro Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Jesús Ángel? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Le gusta a usted el frac? ¿El frac? Bueno, en realidad poco le gusta... O más el smoky. No, hay es que hay ocasiones en las que el protocolo exige. Por cierto, hablando de protocolo en estos días. Sí, sí, luego, luego hablaremos. Por eso lo vamos adelantando. Amigos, eh, vamos a empezar con una noticia que es muy llamativa y que pone los pelos de punta no solo en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Porque ustedes se imaginan que Estados Unidos suspendiera pagos... Pues esto puede pasar en junio gracias a la momia Baínez y a su vicepresidente... ...a la camada Harris... mire lo que dice esta noticia... ...alarma ante el avance a junio... ...de la amenaza de impagos en Estados Unidos... ...sabéis si nos la pone en la noticia... ...ahí la tenemos... Eh, ...dice que la crisis de escala global... ...que puede producirse si Estados Unidos... ...no eleva su techo de la deuda... ...y por primera vez en su historia... ...no puede hacer frente a sus obligaciones económicas... ...está más cerca... ...el pasado lunes la secretaria de Tesoro... ...Janet Jalen... ...envió una carta al Congreso... ...en la que se ha adelantado... ...el calendario de ese posible cataclismo eh, a principios de junio, tan pronto como el día 1. El aviso ha creado renovada sensación de urgencia a la búsqueda de una salida negociada entre demócratas y republicanos, a cuyos líderes en el Congreso ha convocado el mismo presidente, Joseph Biden, para el día 9 de mayo. Atención amigos que la situación se podría poner muy mal a nivel mundial, con una guerra abierta, con el principal, la principal economía mundial, los Estados Unidos suspendiendo a su gobierno. Esto puede ser un auténtico tsunami que se puede llevar por medio a todos los países de Hispanoamérica que ya están en una situación bastante mala y también a toda Europa. No sé si tenemos al otro lado de Sky a Meibor Petit. Buenas noches Meibor. No la tenemos todavía. Mientras tanto vamos a pedir la opinión de nuestro querido Pedro Luis Pedrosa. O Pedro Luis, si Estados Unidos suspende pagos, ¿qué, ¿cómo afectaría todo eso a toda América y también a, a Europa? Bueno, pues lo principal que ocurriría es que el dólar dejaría de ser una moneda de reserva, una moneda en la cual se ha puesto la confianza bueno, que es la reserva de valor utilizada comúnmente y probablemente estaremos viendo con mucha más fuerza emerger a China como nueva potencia mundial. ¿Por qué? Porque cuando eso suceda, ¿qué va a empezar Que el, el dólar va a empezar a perder valor, va a empezar a regresar muchos dólares a Estados Unidos, va a haber una inflación grandísima en los Estados Unidos y la gente será mucho más pobre y ya el dólar... Este, a nivel mundial perderá confianza. ¿Qué va a salir de eso? No lo sabemos todavía. Pero lo que sí sabemos es que esto es consecuencia de las políticas desarrolladas durante los últimos tres años por la administración Biden. Esto está atado también a la guerra que se está desarrollando en Ucrania, que siempre lo repetiré, es una guerra provocada por el Partido Demócrata de los Estados Unidos y que, seguido por el perrito faldero de los Estados Unidos, que es la Unión Europea, pues todo les ha salido mal y todas esas sanciones que le han impuesto a Rusia se han convertido más bien en que la, la muchos países, más allá de esos que conocemos como los BRICS, están migrando sus formas, de o sea, están saliendo del dólar para realizar operaciones entre ellos con otras monedas. Eso en combinación con... La, la no capacidad de aumentar el techo de la deuda, que ya es abismal, que en las últimas dos décadas la deuda de los Estados Unidos ha crecido de forma escandalosa, eso formaría la tormenta perfecta para que en definitiva el dólar perdiera el valor Pero que tiene actualmente. Y sobre todo, lógicamente, si Estados Unidos va a suspender pagos, es que el señor Biden ha creado una... Una bola de deuda pública tremenda, ¿no? Que hace que o se, se, se aumente el presupuesto para poder pagar esa, esas deudas, esos futuros eh, plazos que tiene que pagar, o eh, si no, directamente esto explota, ¿no? O sea, que necesita a los republicanos, sí o sí, para alcanzar esos acuerdos en el Congreso. Lo que es que no sé de dónde va a sacar más dinero, porque ya no. De verdad que los bolsillos de los ciudadanos americanos ya están extremadamente extenuados porque la carga fiscal que les ha impuesto la administración Biden ha sido monumental. Y lo otro es que no hay que perder de vista que sigue habiendo un movimiento dentro de los Estados Unidos que se llama Make America Great, que en cualquier momento, incluso antes de las elecciones, pudiese reaccionar a un eventual nuevo sablazo que le meta Biden a, lo, a los contribuyentes americanos. Al final, recuerden que los Estados Unidos funciona como España como la mayoría de los países que no tienen un commodity, como el petróleo, como Venezuela, que siempre vivió de la mamandurria, este, vive sobre el dinero de los contribuyentes. Y cuando ya no le puedes quitar más a ellos y te ves imposibilitado para seguir imprimiendo dinero y para seguir haciendo deuda, pues entonces las cosas se te complican. Uh -huh. eh, ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que va a haber suspensión de pagos? ¿Sí o no? O el día 9 llegarán a ese acuerdo? No, yo creo... A ver, yo no, no soy pitonizo, ¿no? No, no tengo una bola de cristal. Pero ante una situación tan grave, yo creo que en definitiva la bancada republicana va a terminar apoyando un eventual aumento del techo de la deuda. No, no estoy muy seguro de, de qué tanta fuerza tengan los bloques dentro del Partido Republicano, pero creo que para preservar la capacidad de pago de los Estados Unidos, este, llegarán finalmente a un acuerdo. Pues vamos a continuar, vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice que Biden aumenta la militarización de la frontera con México. Atención, ante el incremento de la inmigración. Miren esta noticia porque es muy grave. Dice la Casa Blanca, movilizará a 1.500 soldados para tareas administrativas en vísperas del fin de la emergencia sanitaria. Tensión en la frontera con México, dice el gobierno de Biden, va a movilizar a esos 1.500 soldados. La administración cree que la desaparición del título 42 que expira con la declaratoria de la emergencia de la pandemia, incrementará los cruces ilegales. ...a más de 10.000 cada día... ...atención, 10.000 cada día... ...según cifras oficiales... ...funcionarios de la Casa Blanca... ...argumentan que los militares... ...se encargarán de tareas administrativas... ...para descargar a la oficina... ...de la aduana y protección fronteriza... Que, ...que actuará sobre el terreno... ...para contener el flujo migratorio... ...y atención, que las Fuerzas Armadas... ...estarán en la zona... ...por lo menos durante 90 días... ...aunque la estancia puede ser extendida... ...de ser necesario... ...pues ahora sí... Ahora sí vamos a conectar con Maybor Petit. Meibor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. un gran saludo desde acá, desde los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Además tú eres una persona que has estado en la frontera, que has visto el problema migratorio. Eh, Biden y Kamala hicieron muchísima demagogia sobre la frontera con Donald Trump. Eh, Kamala Harris se ha demostrado que es una auténtica inútil a la hora de solucionar el problema de la entrada ilegal en los Estados Unidos. Y ahora Biden tiene que reforzar eh, con 1.500 soldados la frontera, porque bueno, la situación se puede poner cada vez más complicada, sobre todo a quitar eh, la necesidad del fam famoso pasaporte de vacunación, ¿no? Así es, el levantamiento del llamado título 42 ha generado que el gobierno de los Estados Unidos haya entrado en alarma. En alarma porque hay unas caravanas que vienen desde Centroamérica y desde Sudamérica, particularmente desde Venezuela y desde Colombia, de miles y miles de ciudadanos que quieren entrar a los Estados Unidos más los que ya se encuentran en México y que no han cumplido la política que impuso Biden que establece que había que esperar allá para poder entrar a los Estados Unidos y hacer todos los sistemas migratorios existentes. Desde la llegada de Joe Biden al poder, se ha incrementado en un porcentaje histórico el número de personas ilegales que atraviesan la frontera. Y esto debido a dos cosas importantes. Uno, durante la campaña, ellos pidieron a los ciudadanos que querían venir a los Estados Unidos que las puertas estaban abiertas y prometieron lo que se llama... Política de fronteras abiertas en la demagogia y en el manejo del discurso, pero en la medida en que ha estado Biden gobernando, si se puede llamar así, o eh, firmando decretos, en esa misma medida han llegado cualquier cantidad de personas a los Estados Unidos sin ningún tipo de control en la frontera porque los miembros de la patrulla fronteriza no son suficientes para atender el enorme número de personas que llegan diariamente a los Estados Unidos. Inclusive se han contado muchas veces más de mil al día. El levantamiento de esta medida que se va a dar en los próximos días ha generado, como bien lo hemos dicho y lo dice la nota que tú estás leyendo, más alarma. Aquí el Pentágono anunció que iba a enviar esos 1.500 efectivos porque se requerían para poder agilizar la data de las personas que están entrando que de alguna manera... Tratar de evitar que todos entren sin que se haya de eh, alguna manera revisado sus antecedentes criminales, porque en el marco de las personas que han llegado aquí, muchos tienen antecedentes de toda naturaleza. Eh, acércate un poco más al micrófono porque te estamos perdiendo la voz, ya es tan amable. Sí, aquí estamos creo. Eh, Ahí mejor. Los antecedentes de estas personas no han podido ser verificados y por ello pues, eh, se le señala al gobierno de Biden que son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta porque el crimen en las principales ciudades donde estas personas han estado se ha incrementado de una manera que prácticamente ha salido del control de los gobiernos locales y de los gobiernos estadales. Te completo sobre esta nota que eh, una de las um, alcaldesas más comunistas, más de izquierda que ha tenido Estados Unidos, que es la alcaldesa de Chicago, justamente acaba de pedir tanto al gobierno de Texas como a los gobiernos de la Florida que no envíen ilegales a Chicago, que están saturados. Uh -huh. O sea, que ya se le acaba la tontería, ¿no? O sea, cuando, como el refrán, no querías café, pues tomas tres tazas y ahora ya no quieren más, más ilegales. Porque, claro, la demagogia de esta gente eh, tiene un límite, que es la realidad. Y cuando la realidad le superan, pues eh, lógicamente se tienen que callar esa bocaza, ¿no? Me digo. Así es, se tienen que callar y la realidad es que han generado un grave déficit fiscal. Aquí, por ejemplo, en Nueva York, Jesús, te puedo contar que la ciudad está en quiebra. La ciudad gobernada por un demócrata como Adam Eric está en quiebra. Los uh, cuentavientes de las uh, eh, alcaldías dicen que ya no tienen fondos para cubrir a los miles de ilegales que ellos llamaron aquí a la ciudad de Nueva York por tener desde el punto legal la, el concepto de eh, ciudad santuario. Y esto le ha generado gastos enormes y ha quebrado no solamente el sistema de ayudas sociales, sino también el sistema educativo y el de salud que se han visto arrebasados de tanta gente que no tiene fondos y que viene en buena medida a disfrutar de las ayudas sociales que estaban previstas para los ciudadanos de menores ingresos en Nueva York. Y ya una última pregunta, Maybor. Si Nueva York está... Quebrado, si Chicago está también en una situación límite, eh, si Biden incluso puede suspender pagos si no llega un acuerdo con los republicanos, ¿cuál sería la solución que tiene Estados Unidos sobre todo para parar de una vez para todas ese flujo migratorio sin control, hay que decirlo, y sobre todo para parar esa deuda y ese gasto constante que puede llevarle hay que recordarlo, si Estados Unidos entra en bancarrota o por impagos, esto puede ser un tsunami que aplaste el resto del mundo. Bueno, los costos que se tienen a nivel del Estado federal y de los estados que están haciendo frente a este tema incontrolado de la inmigración eh, todavía no tienen números. Es decir, que la necesidad cambia día a día en la medida que van llegando más personas que quieren ser atendidas por el Estado norteamericano. En paralelo vemos cómo se discute un presupuesto que está fuera de todo cálculo, porque Biden ha incrementado el, la petición de cada una de las partidas a unos niveles históricos y la deuda de los Estados Unidos también ha llegado a niveles históricos. En paralelo te puedo decir, y esto hay discusiones en el Congreso en estos momentos entre eh, la facción de republicanos y demócratas, porque hay unas partidas que se dedican única y exclusivamente a desarrollar los puntos claves de la Agenda 2030. Estamos hablando del de cambio de género, estamos hablando de los eh, programas que tienen que ver con la comunidad LGTB+, y también unas propuestas que ha hecho Joe Biden en materia educativa para lo que se conoce aquí como la teoría crítica de la raza que es más o menos ofrecer adoctrinamiento a los niños desde las escuelas primarias, secundarias y obviamente hasta la universidad. Estos son programas que son pagados por fondos federales. Asimismo, también se han pedido muchísimo dinero para Ucrania y las ayudas de Ucrania han tenido una severa discusión en el Congreso, así como también los otros elementos que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, porque entre otras cosas se han subido los niveles de trasiego de droga desde México a los Estados Unidos también en niveles históricos. Lo que indica que Estados Unidos pareciera que está haciendo aguas porque la crisis se ha incrementado producto de un gobierno débil, de Joe Biden, pero también sobre eh, la propuesta de que Pareciera que no están en capacidad muchos de los gobiernos de atender una especie de invasión paulatina que se ha dado desde todas partes, pero particularmente desde Centroamérica y Suramérica. Mayor, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibe un gran abrazo. Igualmente para ti, para el equipo y para toda la audiencia. Y amigos, vamos a continuar... Eh, yo siempre hablo de políticos garbanceros, pero el, uno de los ejemplos de lo que es un político garbancero, con todas las palabras, es el señor Petro, que está de, de visita aquí en la madre patria. Por cierto, esa madre patria que esté eh, narcoterrorista pues la pone de vuelta y media, es un, de habla, habla de que hubo un genocidio donde miente constantemente y le echa las culpas de todo lo que pasó en Colombia a la presencia española en, en América. Pues este tipo, este tipo, que es un ejemplo de lo que no tiene que tener un país hermanos como presidente, ahora dice barbaridades como que no se va a poner el flag porque más o menos es un insulto a los pobres. Escuchen a este analfabeto funcional. No, no pienso... Yo nunca me he puesto un frac. Sí representa símbolo... Tiene un símbolo que no, me, que no me gusta. Tiene que ver con élites, tiene que ver con antidemocracia, etc. Pero son ideas que tengo en la cabeza, entonces ¿para qué me voy a poner eso? Que representa élites, dice. Pero este... Este ¿De qué cloaca le han sacado, señor Pedrosa, o de qué cloaca han sacado a este tiparraco que dice que pones un frac representa a la élite, a la antidemocracia? Lo que representa a la antidemocracia es de dónde viene él. Bueno. De, del terrorismo, del narcoterrorismo, que mató, que asesinó a miles y miles de colombianos. Bueno, él proviene de una cloaca, que el pueblo como tal no es una cloaca, pero él es de un lugar de Cundinamarca, y adyacente a Bogotá, que se llama Zipaquirá, donde fue capturado, disfrazado de mujer, repartiendo volantes subversivos y en posesión de armas y hay que recordar que el, el apodo de él dentro del movimiento de él era el cacas porque en ese incidente donde fue capturado pues se hizo caca entonces este señor Petro este indigente mental que, que bueno que está de visita aquí abrazándose con sus socios porque los que piensen que el gobierno de Sánchez es muy distinto al de Colombia o al de Venezuela, que tengan otros modos, no quiere decir que no estén ejecutando el mismo plan. Pero está aquí de visita y, bueno, ha dicho que no, que no va a cumplir con el protocolo. Pero ello esto es lo que vosotros llamáis aquí en España puro postureo ¿verdad? Porque recordemos declaraciones recientes de su vicepresidenta, la luchadora. Bueno, eso eso ya es un engendro político, una. Vale, señora. pero la luchadora del indigenismo, que, que, que de, de la. Que está ahí simplemente, de simplemente porque, está ahí porque es mujer, porque es, de, porque de, es negra. Es negra y, y, y, y, y, nada más, y nada más. Porque los conocimientos de, de esa mujer los podemos comparar Ella, con, yo qué sé, con el, pero, el, el tonto del pueblo de. de pero ella en, campaña, ella en campaña, de paso, ella emerge con un movimiento casi este, nuevo en Colombia y entonces queda segunda en las primarias del bloque de la izquierda. Y le exige a Petro este, ir en la fórmula con él a la vicepresidencia. Este, Francia Márquez se llama la señora. Ella decía que a ella le daba pena llegar en un coche blindado a, a, a ciertos pueblos donde la pobreza era... Entonces sí. recientemente en una entrevista con Vicky Dávila, a quien le llamaban Vicky Mermelada, porque ella es ahorita que está arrepentida, pero ella bastante que le hizo la pelota a Santos y al proceso ese que llaman de paz, que fue un pacto de impunidad entre la FARC y el gobierno de Colombia, le dice, pues así las élites se molesten, yo sí seguiré viajando en helicóptero, ¿verdad? No en helicóptero, sino en helicóptero, porque yo soy la vicepresidenta de Colombia. Es que la élite es ella. Claro. Es que <risa> es increíble. Es que es, y entonces, lo que los votantes de izquierda tienen que entender, que yo lo explicaba hace poco, no si tengo tiempo vuelvo a echar el cuento porque es matemático. Lo que los votantes de izquierda tienen que entender es que les ven la cara de estúpido. Vale, yo no tengo problema con que me vean la cara de estúpido. Mi problema es que piensen que en realidad lo soy. Entonces, si tú no tienes problema con que te vean la cara de estúpido, sino que el problema es que te están tratando como un estúpido, pues dense cuenta de que esta gente tiene un discurso única y exclusivamente para amansar eso, para amansar estúpido. Pero sus prácticas, sus ejecutorias, son absolutamente elitescas, son abominablemente ostentosas y son las que te hacen a ti cada vez más precario pues vamos a continuar porque claro, cuando nosotros hablamos, queremos ya hemos visto un vídeo de este señor, hablando de, de lo que significa para él el FRAC, o sea, cuando a uno le invitan a una fiesta, tiene que cumplir una etiqueta, porque son las normas yo te invito a mi casa y, te y tenías que poner un traje con corbata, o una forma de venir no vas a venir en paños menores o cuando tú, eh, se entra en una mezquita, pues uno se quita los zapatos o cuando vas a... Cualquier sitio siempre te ponen normas. ¿no? Este hombre las normas pues, eh, las mezcla con su estupidez directamente. Pero hablando de, de, del personaje, es que hemos recuperado un vídeo que se van a quedar ustedes locos. Escuchen, escuchen lo que dice Petro y yo digo, hay pobres colombianos. Pobres colombianos teniendo a este engendro político como primer ministro. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá por definición menos crimen en Colombia. Pues ahí tenemos, ahí tenemos a Petro eh, diciendo una sandez, de, de ese tamaño. Vale, que yo te decía que es sí, sí, el mismo pero, gobierno. Espera, pero entonces, espera, espera un segundo. <risa> si la malversación ya no es malversación, pues ya no hay malversación. No, no, claro, pero estamos hablando de que si eliminamos el código penal, amigos, y no hay delito, directamente, señor Pedrosa, se, se acaba. acaba el delito. Se acabaría, no, no se acabaría el delito, se acabarían las penas sobre ese delito, se acabaría la lucha contra la delincuencia. Porque al final, lo que está haciendo Petro. Es directamente apoyar a los delincuentes, que por cierto es de dónde viene él. Claro, porque de paso tiene favores que pagar. Pero lo que te estoy diciendo cuando yo dije que los españoles piensen, no, es que son lo mismo. Porque si tú acabas con el delito de malversación, pues ya no hay malversadores, porque no podrás perseguirlos. Uh -huh. Bueno, pues este señor lo que está diciendo es: si acabamos con algunas, si hacemos que algunas actividades ilegales sean legales o ya dejen de ser ilegales. Pues claro, pues si entonces si tú eliminas el secuestro del Código Penal, pues no sé, llámalo retención temporal este o no sé, llámalo de cualquier otra forma, pero por supuesto que en los índices de criminalidad desaparecerá el secuestro. Esto es lo que ustedes tienen que escuchar cuando se cuando se pongan a ver quién es la mejor opción. Estos son los socios del gobierno de Sánchez, estos son los que le están lavando la cara a Maduro empeñados en que le levanten las sanciones a la tiranía venezolana. Estos son los que estuvieron matando durante 50 años en Colombia y fueron arropados por un pacto de impunidad con el cual no han pagado ni una multa de, de, una multa de estacionarse mal. No ha pagado absolutamente nada la guerrilla colombiana. Les regalaron curules. Y además, bueno, el pueblo colombiano, este país que conozco pero, Bastante. Va, va, va, vamos a seguir, vamos a seguir porque ha sacado un tema que quería hablar y concretamente esta noticia que dice que el gobierno de Colombia y el ELN inician el tercer ciclo de negociaciones de paz. Señor Pedrosa, ¿en qué consiste estas negociaciones? Eh, y explique usted sobre todo quién es el ELN, que lógicamente todos saben que una guerrilla, pero explíquenos cuáles son sus, sus raíces, de dónde viene y qué es lo que han hecho en Colombia estos señores. Bueno, el LN en, en Colombia básicamente hubo tres movimientos guerrilleros. El principal o el que se hizo más fuerte, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el M-19, que es de donde proviene el señor Petro, que fueron los protagonistas del asalto al Palacio de Justicia en el año de 1985, este, cuyo... Cuyo cese a manos del ejército, porque el ejército tuvo que entrar al Palacio de Justicia a, a terminar con, con esa quema y con los guerrilleros. Bueno, ahora están persiguiendo a los militares que participaron en, en esa operación: eh, el ELN, el, la FARC, el, el M-19, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ambos, o todos de inspiración marxista. El ELN. No recuerdo ahorita los motivos, pero no quiso entrar en, lo, en los acuerdos de paz que fueron promovidos por la administración de, del felón Juan Manuel Santos. Pero se dieron cuenta de que, este, ¿sabes qué? En Colombia tienen un refrán a los inteligentes, le llaman PILO. Uh -huh. Este es muy PILO. Entonces dicen, ser PILO paga. Entonces, en Colombia ya no es PILO, ahora es pillo, Porque el LN se dio cuenta con el acuerdo de la FARC que ser pillo paga. Uh -huh. Entonces, ya lo que están viendo es cómo agarran y se pegan también en la mamandurria del Estado, cómo agarran y consiguen unos curules. Y esto, al revés, ¿no? Así como Petro patrocina y es, es como Zapatero, el embajador de Maduro y el que le está haciendo las vueltas para que lo reconozcan nuevamente, pues entonces es Maduro el que le está haciendo. Este, de mediador, de sede, y le está haciendo todas las, las gestiones al ELN y a, y a Petro para que lleguen a un acuerdo al cual creo que definitivamente llegarán y veremos también a los guerrilleros del ELN en el gobierno colombiano. Pues amigos, un, una noticia más. ...de estas malas que trae Petro, porque es que tener a ese hombre en el gobierno, ya lo decimos... ...es un castigo, eh, iba a decir divino, no, la verdad que divino no, es un castigo satánico directamente. Vamos a conectar con nuestra querida Ainhoa Martínez para que nos hable de la última hora de la actualidad... ...y qué está pasando en Hispanoamérica. Buenas noches Jesús, comenzamos con Estados Unidos, vean lo que esta tormenta de polvo ha provocado en Illinois. Al menos seis personas muertas y más de 30 fueron hospitalizadas con heridas desde leves hasta potencialmente mortales. Esta tormenta de polvo que están viendo provocó que decenas de coches chocaran a lo largo de la carretera. El accidente mortal provocó el cierre de todos los carriles de la interestatal. 10 helicópteros y 37 ambulancias prestaron asistencia en la zona. Además, dos semirremolques se incendiaron. Seguimos con Estados Unidos pero nos vamos a Michigan donde un niño logra detener un autobús escolar en el cual iban cerca de 65 estudiantes después de que la conductora se desmayara. Dylan, estudiante de séptimo grado, pisa el pedal del freno y agarra el volante, tomando inmediatamente el control del autobús y parándolo de manera segura en medio de una carretera de Detroit. Afortunadamente no hubo víctimas. Y por último nos vamos a Panamá donde vemos como una avioneta cae en medio de la autopista. Estaba tripulada por cuatro personas y afortunadamente solo sufrieron heridas leves. Una vez en tierra fueron los pasajeros y el piloto los que salieron de la avioneta por sus propios medios. Una de las pasajeras fue quien grabó el momento del accidente. A bordo de la avioneta viajaban funcionarios del Ministerio de Salud de Panamá. Pues amigos, ahí tenemos las últimas noticias de nuestra querida Inoma Martínez. Nos vamos... Unos instantes esa publicidad y volvemos, volvemos con unas noticias que le van a poner a ustedes los pelos como escarpias. Un minuto y volvemos.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 aquí en América Directo y vamos a empezar a hablar de noticias relativamente buenas porque en Paraguay el partido colorado pues, se ha impuesto a la izquierda pero ahora atención que a la izquierda no le gusta perder las elecciones, a ellos les gusta dar pucherazos, eso sí, pucherazos del bueno como se dio en Brasil, como se dio en Colombia, como lo dieron en cierto lugar al norte de México, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora ellos se quejan y miren lo que dice esta noticia. Directamente la oposición de Paraguay pide el recuento, atención, un recuento parcial de los votos por presunto fraude electoral. Eh, los candidatos opositores a la presidencia de Paraguay, Fren Alegre y eh, paraguayo Cubas, ha pedido un recuento parcial de votos por presunto fraude en el marco de las elecciones celebradas el pasado domingo. La victoria fue para el partido Colorado, encabezado por Santiago Peña, que revalida a su mandato. Alegre, presidente del partido liberal radical y auténtico, ha señalado que antes las numerosas denuncias presentadas con relación a las elecciones exige al Tribunal Superior de Justicia Electoral el recuento manual del 10% de los votos según un mensaje difundido a través de su cuenta en Twitter. Así ha manifestado que este recuento manual debe hacerse en un 10% de las mesas elegidas aleatoriamente en cada colegio electoral de todo el país y ha puntualizado la necesidad de contratar de inmediato una editoría internacional independiente del software del sistema informático utilizado para las elecciones. Eh, señor Pedrosa, Parece que no están contentos los partidos de izquierdas en, en Paraguay, pero bien que callan ¿no? cuando son en otros países actúan de la forma que han actuado tan torticera, de la forma, cuasi, por no decir una palabra, cuasi delincuencial. Aquí hay dos cosas que, que ver. Primero, que cada vez escuchamos más la presunción o la existencia, queda en evidencia la existencia de fraudes electorales. Eso pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos, ha pasado en Venezuela. De hecho, me atrevo a decir que en Venezuela fue el tubo de ensayo donde practicaron todas las formas y posibilidades para hacer este tipo de fraude. Y segundo, hay que, hay que ver aquí la intervención de Estados Unidos. Porque la administración Biden nombró en Paraguay hay que primero contextualizar, Paraguay es de los poquísimos países de la región donde eh, la unión de personas del mismo sexo y el, y el aborto no están permitidos. Y Estados Unidos mandó a un embajador abiertamente homosexual con su pareja y que además ha hecho declaraciones sobre la política interna del Paraguay y que se ha metido señalando de corruptos a miembros del partido Colorado, del, del partido gobernante. De modo que aquí lo que hay, o lo que pudiese haber detrás de esto también, es la existencia de un interés de los Estados Unidos en meter la mano dentro del Paraguay para llevar adelante la agenda que se está llevando adelante en otras partes del planeta, a la cual han tenido que, sucumb que sucumbir un montón de países. Por ejemplo, en Venezuela yo tenía conocimiento de que había una, un acuerdo de caballero, por así decirlo, entre Chávez y la Conferencia Episcopal, en el cual Chávez, que no era partidario de nada de esto, se comprometía que eso no iba a entrar en Venezuela, pero ya no está Chávez, está Maduro. Y Maduro ha entendido que para sobrevivir con las fuerzas globalistas, para que lo dejen estar ahí, tiene que bailar pegado con estas élites y ya se están introduciendo este tipo de cosas, estas ideologías disolventes en la legislación venezolana. Entonces, volviendo al Paraguay, hay que tener en cuenta la naturaleza del Paraguay, o sea, cómo el país ha votado constantemente en contra de esas ideologías disolventes y cómo los Estados Unidos está tratando de maniobrar en la política interna del Paraguay para lograr un gobierno que, que favorezca la implementación de esta agenda. Porque recordemos, y ya con esto termino, que todo este plan es una invención norteamericana, que viene expresado en un documento que se llama el Informe Kissinger de 1975, si mal no recuerdo, donde se colocaba el crecimiento de la población mundial como una amenaza para los Estados Unidos y, que, y se proponían unos mecanismos para disminuir la población, especialmente en los países de Hispanoamérica, que eran el entorno más cercano de los Estados Unidos y que está pasando lo que está pasando. Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar con esa noticia que dice que los venezolanos directamente exigen en la calle un salario digno.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 Pues amigos, eh, la verdad que si usted quiere pasar hambre, ponga un comunista en su vida. ¿eh? Igual que con la tarjeta Mastercard se puede comprar todo, con un comunista le puede pasar de todo. Puede pasar hambre, puede pasar una epidemia, morir por enfermedad, no tener ni papel higiénico, que se vaya a la luz, eh, bueno, que las calles sean unas auténticas pocilgas. Exactamente amigos, eso es lo que hace el comunismo, porque el comunismo el mayor creador de pobres de la historia dejó a uno de los mayores países que producía azúcar del mundo, a Cuba pues lo dejó sin azúcar al mayor productor de carne del mundo que es Argentina, sin carne y a Venezuela, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, sin petróleo y yo quiero a ustedes todo esto ilustrarlo con unas imágenes porque no le voy a enseñar unas imágenes de Afganistán ni de Siria, ni de Ucrania no, no, no, no, les voy a enseñar las calles de una ciudad en Cuba. Para que vean ustedes a qué grado de, de, de degeneración ha llevado el comunismo a la población cubana. A la miseria más miserable que jamás uno se pudiera haber ocurrido. Mírenlo. Más que una calle, señor Pedrosa, o más que una calle de Cuba, un pa parece un estercolero, un basurero. Yo me acuerdo, la verdad que cuando estaba, en, estuve en, en La Habana, entré eh, a una corrala, una corrala igualitas que las que hay aquí eh, precisamente en Lavapiés, que por cierto está todo rehabilitado, y bueno, el olor era naciabundo directamente, era asqueroso. O sea, cómo podían vivir personas con esa basura, ese olor, y, ...y lógicamente, claro, te das cuenta que La Habana... ...que era la perla del Caribe, junto con Cuba... ...pues era un país que parecía que... que ...estábamos hablando de Mahmoud... ...estábamos hablando de cualquier ciudad de, de Ucrania... Pero ...porque sí. directamente parecía que habían bombardeado la ciudad... ...porque no se han hecho reformas en 50 años. Pero si el propio malecón de La Habana... ...parece que, que el tiempo se hubiese detenido ahí en la década de los 60... ...y si trascienden del malecón van a ver los edificios absolutamente ruidos. Y una de las cosas que, que más admiro y que, y que me encanta de Madrid es que tú te consigues edificios probablemente centenarios y las fachadas perfectamente conservadas. Incluso te consigues edificios que tienen los ascensores esos de los primeritos de la década de, la década de, de los 20 del, del siglo pasado todavía funcionando. Y eso no lo van a conseguir en La Habana. Este, la propia Caracas, yo que estuve antes de emigrar, estuve aproximadamente cinco años viajando recurrentemente. Tú salías y entrabas del país y entonces te dabas cuenta que todo permanecía igual y lo que ibas viendo era cómo se iban ajando las fachadas de los edificios, cómo se iba todo deteriorando. Y es, insisto con el tema de la receta y el cocinero, esa receta... No importa, pero pues entonces luego vienen y te dicen, es que eso no era verdaderamente socialismo. No, esa receta la apliques donde la apliques. ...da el mismo, el mismo resultado. resultado. Pues ya que habla usted de receta... señor Pedrosa, voy a leerle la siguiente noticia... ...dice Cuba limitará el consumo de pollo... ...por la crisis alimentaria... ...la verdad que si sí, ya estaba limitado... ...el consumo de, po de pollo amigos... ...pues eh, si ahora lo van a limitar más... ...directamente es que no va a haber pollo... ...porque mire lo que dice la noticia... ...dice a falta... Eh, ...bueno, de, del primero de mayo... ...que se ha celebrado recientemente... ...la revolución cubana... ...no la ha celebrado... ...y principalmente porque no tenía combustible que ha provocado además días de colas a la hora de cargar gasolina y ha dificultado al máximo el transporte público y privado pero tampoco pudo llevar a cabo las concentraciones más pequeñas en La Habana con las que pretendía sustituir la cita favorita de Fidel Castro durante décadas eh, los incrédulos habaneros que decía a la vez que se retiraba la pequeña logística desplegada en el malecón la justificación de las autoridades fue las lluvias que cayeron el domingo sobre la capital que nunca antes habían impedido celebrar el primero de mayo, como la tormenta pasó y el sol lució durante horas las burlas se propagaron en las redes a la vez que el régimen apostaba por desplegar su propaganda y por darles importancia trascendental a la visita de un grupo de activistas de los Estados Unidos al Palacio de la Revolución. Siempre hay una obra noble y útil que hacer por Cuba, que no pase la celebración sin aportar algo al bienestar de la patria, arengó el presidente Miguel Díaz Canel, mientras la tropa revolucionaria digital intentaba multiplicar el mensaje a la patria manos y corazón. Pero claro... Lo que no cuentan estos demagogos, amigos, es que mmm, no hay de nada en Cuba. No hay gasolina, no hay pollo, no hay papel higiénico, no hay pasta de dientes, no hay carne, lógicamente carne de, de, de vaca, no hay verduras, no hay cereales, no hay nada. O sea, Cuba ahora mismo es el ejemplo de un país pues, que ha entrado eh, digamos, en una autodestrucción total porque tiene durante más de 50 años, de 60 años, un gobierno que tú muy bien has relatado cómo es, pero que además todo esto se va uniendo a, a la falta de, de, de, de, de, del país fallido, ¿no? Que le han convertido directamente en un país fallido donde viven cuatro a costa de, de todos los demás. Y no les interesa. Esos cuatro que viven a costa de todos los demás no les interesa. Lo que les ha interesado y de lo que han vivido, este, bueno, las últimas dos décadas... De, de, de bueno de explotar a Venezuela este porque, lo, porque el gobierno venezolano se, se bajó las bragas, pues o sea, le dio la gana de, de subsidiar a Cuba. Pero Recordemos que Cuba entra en una decadencia grave con la caída de la Unión Soviética y al poco tiempo, con la conformación del Foro de Sao Paulo que lo funda el Partido Comunista Cubano y el Partido de los Trabajadores Brasileros, llega Chávez al poder y ahí es donde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 O sea, no sé si vaya a suceder lo mismo, pero los argentinos en eso no se andan con cuentos, como los franceses. Pues amigos, vamos a terminar. Y yo para terminar, ya que está Petro visitando la madre patria, pues vamos a darle una lección de memoria, de memoria histórica, de historia.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 nos dijeron, ya no tengo tiempo para echar un cuento que me pasó con un alumno en la Universidad Central de Venezuela que le dio un ataque de orgullo indigenista. Y entonces, pero sí, ¿cuál es tu apellido? Landaeta. Y oye, más vasco no puede ser. Pero tenemos todos un origen común y entender eso es lo que nos haría mucho más fuertes, sobre todo en la situación que estamos viviendo ahorita. Pues señor Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado aquí a en aquí, América Jesús, Angel, Directo. Gracias. Y a todos los amigos, tanto de un lado del Atlántico como de otro, muchísimas gracias por estar aquí en América Directo. Y volvemos la próxima semana con más información y continuando la lucha contra el marxismo cultural.